Mes de las Misiones y del Santo Rosario Acabamos de terminar el mes de septiembre, mes en el que nuestra Iglesia Universal invita a conocer las Escrituras, la Palabra de Dios. Ellas son el medio para comunicarnos con nuestro Padre Amoroso. Tuvimos la oportunidad de meditar, reflexionar, saborear estas escrituras de manera individual y también en los grupos y actividades que las parroquias realizan en la formación bíblica una vez más recordamos que nuestro compromiso como bautizados es conocer a nuestro señor y ese conocimiento lo vamos consiguiendo a medida que frecuentamos su palabra hay muchos discursos que distorsionan la auténtica enseñanza de nuestra fe. Para no caer en esas palabras falsas que tienen apariencia de verdad, debemos formarnos y prepararnos mejor. No podemos amar a quien no conocemos. Aprovechemos los medios y recursos que nuestra Iglesia tiene para la enseñanza de la fe y el crecimiento espiritual. En este mes de octubre que estamos empezando, nos sentimos unidos en dos acontecimientos que nos muestran el poder y la fuerza de nuestra Iglesia, fundada por Cristo y encabezada por los apóstoles. En primer lugar, octubre es el mes de las misiones. En segundo lugar, también es el mes dedicado a la oración, meditación y comunicación con el Padre a través del Santo Rosario. Uno y otro de estos acontecimientos están estrechamente unidos por el papel de la Virgen María. Ella, la discípula de su hijo Jesús, servidora de su comunidad, testigo del cumplimiento de las Sagradas Escrituras en la persona de Jesús, y maestra del Colegio de los Apóstoles, después de la muerte y resurrección de Cristo. De esta manera se hizo misionera con su entrega al plan de Dios que es la redención de todos los seres humanos. Y ella es también la que a través del rezo del rosario se convierte en nuestra abogada e intercesora. Sí, el rosario es la oración más recitada por muchas generaciones en todas las lenguas e idiomas. El Rosario es esta oración sencilla que narra el gran misterio del amor de Dios para salvar a los hombres. Desde el anuncio del nacimiento de Jesús, su vida y obra entregada a dar a conocer la voluntad del Padre hasta la resurrección de Cristo. ¿Cuánta misión podemos hacer con el rezo meditado Dialogado del Santo Rosario, San Francisco de Asís y Santa Teresita del Niño Jesús, santos intercesores por las misiones, nos dan ejemplo de la entrega a una vida de servicio y apostolado en nombre de Jesús, siempre sostenidos por la oración. Para todos nosotros, para los niños, los jóvenes y adultos, los que tienen poco o mucho conocimiento teológico, el Santo Rosario es la oración que nos permite hacer el puente entre nosotros y Dios a través de la Virgen María. San Alfonso María de Ligorio cita a San Bernardo, quien no se cansaba de insistir en esto. Busquemos, hermanos, las gracias de Dios, implorémoslas, pero busquémoslas e implorémoslas por medio de María. A Dios le agrada que las gracias que nos regala pasen por manos de María. Jesús nos parece decir, señalaba San Bernardo, mis heridas son fuente de gracia, pero deseo que estos ríos de gracia te lleguen por ese canal que son las manos de María. Tanto más te amaré, cuanto más ames a mi madre. Y agrega San Bernardo, Nadie tema jamás que glorificando a la madre se eclipsa la gloria del hijo, pues cuanto más se honra a esta más honrado se siente su hijo. La gloria que se tributa a la madre redunda en gloria para su hijo. Este texto es extraído del libro Las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio en la página 96. discípulos misioneros. Jesús vivió con su familia una realidad que no dista mucho de la nuestra en relación con los problemas sociales, las injusticias de los grupos de poder económico y político, la guerra, la violencia ocasionada por la desigualdad social y la exclusión. Vivió de acuerdo con la ley del Señor, es decir, la ley del amor de la fraternidad, de la solidaridad, en favor de un mundo más justo y donde los rasgos humanos se expresen desde lo profundo del corazón, así tal cual como lo enseña con su ejemplo de vida. A menudo nos pasa que esperamos que otros sean los que anuncien a Jesús, nuestro Maestro y Señor. Descargamos esta responsabilidad de bautizados en las personas de vida religiosa, en los sacerdotes, los seminaristas, los catequistas, los grupos pastorales. Pero, ¿por qué no asumimos nuestro compromiso como bautizados y enviados a dar testimonio de la vida cristiana? Es decir, del ejemplo que nos dio Jesús, quien habitó en una sociedad humana, para mostrarnos con su ejemplo y hacer conciencia con su enseñanza de cómo debíamos vivir el proyecto del verdadero amor, la caridad y la justicia con el prójimo. En su formación a la comunidad de peregrinos, Federico Glandón, vidente de la Santísima Virgen María Santificadora y fundador de esta obra, repetía con frecuencia estas palabras, para animar a la comunidad a mantenerse en el camino de fe y no sentirse inferior a la misión entregada por nuestro Señor a cada uno de nosotros, los bautizados y enviados por Jesús a dar testimonio del Evangelio y a ser sus discípulos siguiendo el camino trazado por él. Decía nuestro fundador Federico, un hombre cualquiera, el que menos se piensa puede ser un evangelio para otro o para muchos, pues Dios a los hombres buenos y a los malos los participó de su vida divina. a María en su realidad de mujer, de madre, esposa. Cuando se cumplieron todas las cosas que mandaba la ley del Señor, ellos regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Lucas capítulo 2, versículos 39-40. El camino de fe de María de Nazaret es también el que nosotros estamos invitados a recorrer y ella misma es la que nos muestra que sí es posible. Recordemos que ella fue una mujer e hizo parte de un hogar, vivió un tiempo de la historia y habitó en una comunidad, igual que hoy lo hacemos nosotros. Citamos a continuación un aporte importante que nos trae el libro «María, Madre de la Redención», escrito por Manuel Bravo en la colección «Celebrar y orar». Dice «Las cualidades humanas y el carácter de Jesús se formaron y fueron influenciadas por las virtudes de su madre». Y cuando la Escritura dice que Jesús pasó por la tierra de Israel haciendo el bien en terredor suyo, nosotros nos damos cuenta de que esa bondad humana fue el amor de Dios traducido a expresiones humanas. Y hemos de reconocer, además, que María tuvo también su participación maternal en la interpretación cristiana de ese amor. Es una experiencia humana general el que los rasgos de la madre se reconozcan en el hijo, y así ocurrió también en el caso de María y Jesús. Fue una tarea continua que llevaba consigo la formación humana del muchacho, según iba creciendo, de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Así pues, todo el ser de María, toda su actividad, redundaba en esto como madre. Ella estaba convirtiendo constantemente en expresiones maternales todo lo que Cristo pensaba, deseaba, sentía y hacía con respecto a nuestra salvación. Como vemos, el hogar de Jesús, María y José, era una auténtica escuela del amor. Allí se formó, mientras crecía, el que iba a ser nuestro maestro y redentor. No desperdiciemos la oportunidad de que nuestras familias sean escuelas de formación en las que, con nuestro ejemplo, arrastremos a las nuevas generaciones a dar un cambio desde las bases de la sociedad. No podemos esperar que ellos cambien si nosotros no asumimos en serio este camino de la conversión que nos conduce hacia la vocación por excelencia del cristiano. Ser santos como el Padre del Cielo. Una misión para este mes, orar por los que no conocemos, aunque están a nuestro lado. Cuando oramos y suplicamos por nuestras necesidades, podemos caer en el egoísmo de solo pensar en nuestras necesidades particulares. En el mundo entero hoy, la Iglesia Universal necesita cada vez más que nos unamos en oración para fortalecer los lazos de unidad. Tenemos a nuestro lado personas que tienen muchas necesidades materiales y espirituales. Ellas y ellos están cerca de nosotros, pero realmente hay una distancia social muy grande porque somos desconocidos conviviendo en unos mismos lugares, habitando en los mismos barrios y unidades residenciales, desconfiando unos de otros. Los invitamos a hacer un compromiso con cada uno de ustedes, consigo mismos y con el buen Padre de Dios. No huyamos de la ocasión de prestar un servicio de escuchar al que necesita desahogarse. Acudamos a la gracia del Espíritu Santo para dar una voz de aliento, un consejo, una palabra de consuelo. Ahora, en este momento, en el día de hoy, cada mañana, cada día de este mes de octubre, Jesús Maestro nos puede dar la oportunidad de servir a nuestros hermanos, de ser un evangelio para ellos, como lo acabamos de decir, era la exhortación frecuente de nuestro fundador Federico Glandón. Estemos atentos a las señales de la voz interior que nos dirige hacia el hermano y de esta manera somos extensión de la persona de Jesús. Sí, somos extensión de Él, somos sus manos, sus ojos, sus pies, sus oídos, sus labios. Y como Él nos enseña, hagamos la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre amoroso? ¿Para que tú seas también un Jesús, una María, un José? La ocasión llega cuando menos lo pensamos. Estemos atentos, bien despiertos, vigilantes, para que seamos un Evangelio para otros, no solo con la predicación, sino sobre todo... Con nuestro proceder y obrar. Pidamos a María, nuestra Madre, que interceda por nosotros ante su Hijo amado para que recibamos la gracia del Espíritu Santo en este caminar de bautizados que podamos actuar a imagen y semejanza de Jesús en nuestro modo de mirar, de hablar, de valorar a las personas, de trabajar por nuestras comunidades, empezando por la paz en la familia, corrigiendo nuestras actitudes de envidia, odios, exclusión y separación de las personas por prejuicios raciales o por su condición social o económica que nuestros labios pronuncien palabras de comprensión y misericordia para que muchos vean en nosotros una auténtica experiencia de relación con Jesús y con María. Entremos con decisión en el hogar de Nazaret para que salgamos al mundo impregnados de la paz y sosiego espiritual que se desprenden de este contacto permanente con la Sagrada Familia y un modo de mantener este vínculo es a través de la oración y meditación del Santo Rosario. Acojamos en este mes de las misiones la súplica elevada por nuestro fundador Federico. En tu nombre, buen Maestro, y con tu poder, viajen tus discípulas y discípulos por el mundo, derramando la misericordia y el perdón. Como tú perdonas, quieres que ellas y ellos sigan también perdonando, porque son muchos los pecados, pero también lo interminable de tu misericordia, para que ningún corazón se hunda y envíe a tu puerta a los pecadores que te siguen buscando, diciéndoles, quien quiera que esté ahí, venga a mí.